Aquí estamos de nuevo el equipo de Planeta Fácil Televisión. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Eva Espósito. Y yo soy Simón Marco González. Estás viendo el primer informativo fácil de entender hecho por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que hablan de temas que nos interesan. En la tarea de informarte nos ayuda Plena Inclusión y Servimedia y nos apoya la Fundación ONCET. ...hoy traemos un montón de noticias, reportajes y entrevistas... ...te traemos variedad y calidad... ...como en la frutería donde yo compro... <ríe> ...empezamos entonces... ...hace unos días el gobierno decidió... ...que la mascarilla ya no iba a ser obligatoria en muchos sitios... ...eso sí, es notición... ...hemos estado dos años con la mascarilla puesta... Claro, pero porque era necesario para protegernos del contagio del coronavirus Ya lo sé, Simón, pero yo ya tenía ganas de ver la cara a mucha gente Atención, porque hay sitios en los que hay que llevarla Por ejemplo, en farmacias, hospitales y residencias Y en el metro y los autobuses, muy importante Hay que seguir cuidándonos, ¿a que sí? Voy a buscar otra noticia en la web de Planeta Fácil Espero a ver si veo alguna yo me acuerdo de una. Un día contamos en nuestra web en lectura fácil que son las listas de espera. Pues me encantaría que lo expliques. Parece algo difícil de entender. A ver si lo consigo explicar. Las listas de espera son, por ejemplo, las listas en las que se tienen que apuntar las personas con discapacidad para que puedan acceder a una vivienda pública o a otro servicio de apoyo que dan los gobiernos. ¿Y qué pasa con la lista de espera? Pues que miles de personas con discapacidad y sus familias protestan porque son listas muy largas y tardan en atender sus peticiones. ¿Quieres ir al Congreso? ¿A ver a los leones o a los diputados y diputadas? No te estoy invitando al Congreso de los Diputados. Es que a finales de mayo se celebra el Congreso de plena inclusión. Es verdad, se trata de una reunión muy importante que hacen cada 10 años. Y en 2022 la van a hacer en Valencia. Allí participarán 300 personas de toda España, muchas de ellas con discapacidad intelectual. Pero también se puede conseguir online. Genial, ¿y dónde me conecto? Pues muy fácil, entra en la web de Plena Inclusión España y busca Congreso de Valencia. Ganamos en comunidad. Te lo recomiendo porque van a hablar de nuestros derechos. Nos han dado un premio a Planeta Fácil. Pues sí que estás actualizada. Nos lo dieron en enero, ¿no te acuerdas? Fue Zero Project, una organización internacional. Que no te hablo de ese. La Junta de Extremadura y Plena Inclusión Extremadura nos acaban de dar una mención de los Premios de Accesibilidad. Ah, sí. Te refieres a los Premios de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva. También se lo han dado a más proyectos, por ejemplo, al Comi Inclusivo Man. Mola mucho, te lo recomiendo. Este premio reconoce a Planeta Fácil como un proyecto que defiende el derecho a la accesibilidad cognitiva. Gracias. Me gusta mucho hablar de libros y de quienes escribe. Mucho más cuando son personas con discapacidad. Hoy en nuestra sección de protagonista tenemos un escritor Nobel. Ah, ya sé, me hablas de un escritor que escribe novelas. No, y sí, Nobel... Es quien escribe por primera vez y Jesús Ignacio Garza nos presenta su primera novela. Vaya líos que me hace, Seba. Escuchemos con atención a este escritor que acaba de publicar su libro El viaje de Remis. Hola, me llamo Jesús Ignacio Garza Olivares, tengo 30 años vivo en Madrid y ahora mismo estoy estudiando unas oposiciones. ¿Cuándo decís escribir y por qué surge esa necesidad? A finales de 2018, principios de 2019, empecé a escribir El viaje de Remis con la intención de relatar una aventura divertida de viajes entre planetas y a partir de ahí fui construyendo una historia a más largo plazo. ¿Qué es lo que cuenta tu novela? Mi novela trata sobre Remis, una joven graduada en Ingeniería Interestelar que le han encomendado una misión en forma de enigma. Irá acompañada por sus fieles drones y conocerá a gente que le ayudará en su misión y a otros, como el almirante Van Tandor, que impedirán por todos los medios que consiga su misión. ¿Te ha pasado en experiencias personales como inspiración? Creo que cada uno de los personajes de mi historia tiene una parte de mi personalidad y de mis experiencias, por lo que a veces se muestran confusos o se comportan con ingenuidad. ¿Por qué has elegido la ciencia ficción para contar la historia? He elegido la ciencia ficción para poder introducir aparatos avanzados y presentarlos junto a herramientas de hace siglos, creando así una fusión de culturas con diferente grado de tecnología. ¿La historia de Remis continúa con otro libro? Sí, ahora mismo estoy escribiendo la segunda parte que responderá a uno de los interrogantes del primer libro. ¿Tener Asperger es una ventaja o una desventaja para darte de conocer como escritor? Creo que los Asperger o Aspies simplemente pensamos o nos relacionamos de forma diferente, lo cual no es bueno ni malo, pero nosotros, los TEA, también somos capaces de lograr grandes cosas, como escribir un libro, por eso debemos darle la máxima difusión posible. ¿Cómo te planteas tu futuro como escritor? Actualmente es una actividad en segundo plano, pero no descarto que si luego tengo más tiempo libre me dedique más periodos a escribir, ya que es una actividad muy satisfactoria para mí. ¿Te ha resultado fácil publicar un libro? Me ha costado encontrar una editorial que aceptase la novela y la distribución posterior también es algo difícil, pero haré todo lo posible para promocionar mi novela. Hablemos de curro. En mayo se ha celebrado el Día del Trabajo, ¿no es así, Eva? Uy, Simón, qué despistado te veo hoy. Por si llevamos hablando de esto todo el rato. No, Eva, yo no te hablo de este curro. Lo que tenemos ahora es la sección de Sarai Guaza, en la que nos ayudará a conocer mejor las formas de acceso al mundo del trabajo para las personas con discapacidad e intelectual. Así es, porque la sección del dato, Sarai nos contará. ...¿qué es eso de la cuota del 2%? Sí, porque el gobierno debe tomar medidas... ...para que las personas con discapacidad... ...podamos trabajar, entra vídeo. ¿Sabes cuál es el porcentaje de plazas de empleo público... ...que las administraciones públicas deben reservar... ...para que lo ocupen personas con discapacidad intelectual? En 2011, el Parlamento español aprobó una ley que obligaba a todas las administraciones públicas a reservar un 2% de sus plazas para personas con discapacidad intelectual. Hoy en día, gracias a esta medida, algunos ayuntamientos y diputaciones tienen a personas con discapacidad intelectual que han aprobado exámenes en oposiciones y trabajan como funcionarios o funcionarias. Desde organizaciones como Plena Inclusión, se pide que los procesos se hagan con las adaptaciones necesarias y en la estuda fácil y que cuando a al nuevo empleo, las personas tengan apoyos suficientes para facilitar su adaptación al nuevo empleo. En los últimos 10 años, se han creado en España 550 plazas para que personas con discapacidad intelectual ...puedan trabajar en la Administración General del Estado. A los exámenes se han presentado casi 12.000 personas con discapacidad intelectual. La Reserva del 2% es una medida que coloca a España como uno de los países más avanzados de Europa... ...en la defensa del derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral. Oye Simón, ¿tú cómo vas de política? Buf, prefiero no pensar mucho en eso, la verdad... Sí, ya sé que no está de moda, pero hay que saber de todo. Y mucho más cuando hablamos de temas importantes. Es verdad, compañera. Las personas con discapacidad intelectual pedimos poder defender nuestros derechos y organizarnos. Eso está claro. Pero Inclusión ha creado una plataforma de representantes para todo el país en la que participan personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. En Planeta Fácil queremos escuchar su voz. ...y por eso hemos hecho este reportaje. La plataforma de representantes... ...es un grupo de personas... ...con discapacidad intelectual o del desarrollo... ...con muchas ganas de cambiar el mundo... ...y perfectas conocedoras... ...de que para que ese cambio sea real... ...y exista una inclusión real... Eh, ...nos tienen que escuchar a nosotros, las personas con discapacidad... ...que tenemos voz propia... ...que somos muy capaces de explicar cuáles son nuestras necesidades... ...y cuáles son nuestras fortalezas... ...y que no se deben tomar decisiones... Eh, ...que nos atañen a nosotros... ...sin contar con nuestra opinión". Plena Inclusión presentó esta plataforma hace seis meses... ...actualmente tiene 24 miembros... ...12 hombres y 12 mujeres... Todos ellos elegidos por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España. Su equipo directivo ha celebrado así la primera reunión. ¿Pero qué es lo que hace exactamente un representante? Nos lo cuenta Horacio Peláez, miembro del equipo directivo de esta plataforma. Para mí ser representante eh, no es solo representarme a mí mismo, sino representar a otra gente con discapacidad y catar sus opiniones y y tratar de transmitirlas a otras entidades o políticos. En 2022, la Plataforma ha comenzado a trabajar para defender los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual. Quieren ser sus portavoces y promover que tengan más oportunidades de participar en la sociedad y en sus organizaciones. Yo del plan de trabajo de la Plataforma este año destacaría el impulso de la vida en comunidad. Eh, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tenemos mucho que aportar a la sociedad y con los apoyos necesarios eh, somos muy capaces de hacerlo y debemos irnos incorporando pues a, a asociaciones de madres y padres de alumnos, a asociaciones de vecinos, e incluso colaborar con asociaciones que defienden los derechos de otros colectivos. Ahora, parte del trabajo de la plataforma y de su equipo directivo es darse a conocer a todo el mundo. También lanzar mensajes como el que nos manda uno de sus directores, Carlos Rueda. Quiero lanzar un mensaje diciendo que pueden confiar en nosotros, eh, que vamos a dar todo lo posible y lo que esté en, nuestra, en nuestras posibilidades. Queremos, quiero también transmitir el mensaje de confianza, ilusión, respeto y seguro que lo hacemos de la mejor manera posible. Y también animo a... Eh, ...a que podáis representar también vosotros... Eh, ...porque sería un papel muy importante... ...para vosotros... ...y para todas las personas con discapacidad de España. Volvemos a hablar de trabajo. Pero Eva, si yo lo que quiero es hablar de fútbol... ...¿por qué me haces de sufrir? Anda Simón, que la vida es mucho más... ...que el Real Madrid y el Ventemá. Sí, ¿qué más hay? Dime, dime. Pues por ejemplo... El empleo personalizado se trata de un modo de conseguir más fácilmente el acceso a trabajos para personas con discapacidad intelectual. Llevas toda la razón. Sobre el empleo personalizado nos habla Milagros Paniagua, que es la secretaria general de Políticas de Inclusión. La entrevista la hace José Manuel González Huesa. ¡Adelante! ¡Adelante! oído a nuestros compañeros Eva y Simón. Simón y Eva, bienvenida a Planeta Fácil Televisión. Este es otro, estamos en otro mundo, en otra dinámica. Muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad es que es un placer para mí estar aquí, poder hablar con vosotros de lo que supone para el Ministerio de Inclusión este proyecto que tenemos con plena inclusión de empleo uh -huh. personalizado. Muy bien. Vamos a hablar de programa de empleo personalizado. ¿Para qué sirve? Todos... Sabemos la importancia que tiene que existan estos programas porque el colectivo de las personas con discapacidad intelectual es, es muy relevante y necesitamos mm. presentar soluciones y, y políticas públicas. Para, para ellos. Existiendo un ministerio de inclusión, ¿cómo no vamos a pensar en la inclusión de este colectivo? Y qué mejor que pensar en la inclusión laboral. Por uh -huh. eso, este proyecto de empleo personalizado lo que quiere es acompañar a estas personas en la, en la transición hacia el mercado laboral, eh, haciendo un diagnóstico muy bueno de sus capacidades y viendo dónde están las mejores oportunidades. El objetivo es eh, colocar como en torno a 250 personas aproximadamente. Quizás alguna más, porque sí. al final es importante que tengamos en cuenta que cuando eh, acompañamos a las personas, las acompañamos a ellas y acompañamos a su entorno también. Eh, estamos pensando en torno a 350 familias que van a estar participando, personas y su entorno familiar. Y, y luego pensemos también en cómo se hace el proyecto, porque el proyecto lleva una formación de, de aquellos que van a acompañar y, y la propia Plena Inclusión desarrolla mecanismos a través de, de la página web de formación de estos, de las personas que van a acompañar en el empleo personalizado. Uh -huh. Luego, al final, habrá cerca de mil personas distribuidas por 12 comunidades autónomas y también en la Ciudad Autónoma de Ceuta acompañadas por este proyecto. Y aquí es importante que trabajan 44 asociaciones vinculadas con Plena Inclusión para que también nos sí. asesoren y os ayuden en este proyecto. Absolutamente, cuando trabajamos con Plena Inclusión es porque sabemos que es una entidad que lleva muchos años trabajando eh, con y por y para las personas con discapacidad intelectual, sabemos de, de su experiencia y sabemos también que eh, en el contexto de un ministerio que quiere hacer proyectos eh, metodológicamente muy potentes, ellos ya tienen ese conocimiento, han trabajado con universidades norteamericanas y esa experiencia la vamos a incorporar al proyecto también luego también hay que decir que en vuestro ministerio eh, también tenemos el denominado ingreso mínimo vital uh -huh. eso también digamos es una parte de, de este desarrollo y vosotros ahí lo que intentáis es buscar eh, colectivos vulnerables a los que poder apoyar el ingreso mínimo vital que ahora en el 29 de mayo se cumplirán dos años desde su aprobación en el Consejo de Ministros lo que quiere es Acompañar económicamente a las personas más vulnerables. Pero creyendo en esa eh, doble visión de la inclusión, no solo queremos el acompañamiento económico, sino también la transición hacia la inclusión. En el caso de las personas con discapacidad y discapacidad intelectual, ayudarles a transitar hacia el mercado laboral. Eh, utilizando las mejores herramientas que tenemos, teniendo en cuenta sus características de partida y seguro que vamos a, a ser capaces de encontrar eh, sitios para ellos en ese mercado laboral donde puedan desarrollarse plenamente ellos, y también seguro que el entorno, tanto sus familias como los que les empleen, van a estar, eh, van a estar mejor también. Liderazgo del, del Ministerio, del, del Gobierno, pero también debe ser un liderazgo de la sociedad civil, de las empresas privadas también. Tenemos un proyecto importante que es el sello de inclusión. El sello de inclusión lo que quiere es reconocer aquellas empresas que trabajan en la inclusión, trabajan por la inclusión a través de distintos planes de acompañamiento de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, ...o a su vez terminan por emplear a estas personas. Es decir, hemos querido entender la inclusión eh, en todas sus dimensiones... ...incorporando a la sociedad civil y también, por supuesto, al, al sector privado. Bueno, Milagro, muchísimas gracias por pasear por nuestro planeta... ...y espero que nos sigas y nos veamos en otra ocasión. Muchas por gracias. Por supuesto, gracias a vosotros. ¡Ay, ay, ay, que me temo lo peor! Simón, ¿de qué tragedia nos hablas ahora? Pues de una horrible... Que se acabó el programa de este mes. Buah. Anda, que te gustan los dramas. La Fácil Televisión se acaba por hoy. Volvemos en un mes con muchas noticias fácil de entender. Síguenos en las redes sociales de Plena Inclusión y de Servimedia. Hasta la vista, amigos. Adiós, amigos. Nos vemos.